Bueno, salimos de la reunión preocupados, sobre todo porque hemos podido constatar que el gobierno vasco quiere seguir haciendo una gestión de esta crisis sanitaria en, en solitario. Lo hemos podido comprobar porque esta es la tercera reunión a la que se nos llama. Todavía el gobierno no ha respondido a nuestras preguntas ni ha tomado en consideración nuestras, nuestras propuestas y es inaceptable que en los sectores donde el gobierno vasco es el empleador, como los sectores de la administración, esté haciendo una gestión eh, completamente unilateral, como estamos viendo en sectores de la enseñanza, en Osaquieta o en el personal de la de la administración, ¿no? creo que es muy evidente además que este gobierno no está buscando llegar a acuerdos y eso es algo inaceptable, en nuestra opinión este gobierno tiene que empezar por hacer algo muy básico, que es escuchar, escuchar para poder llegar a acuerdos y abandonar, abandonar una política eh, autoritaria.